Don Juan, ¿cómo está? Buen día. Buongiorno, signore. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el partido italiano? El Milan nada, no daba pie con bola. No sé cómo llegó a esta instancia, la verdad. No, lo mismo digo yo. La verdad es que... Me decepcionó eh, totalmente el Milan. Dos o tres eh, opciones y alternativas en el partido en el segundo tiempo, pero después no pasó absolutamente nada con el, con el Milan. Eh, lo que pasa es que no tiene un 9 de área. Ahí hay un par de morochos que se mueven que se supone que los laterales generan, qué sé yo, el desequilibrio, pero eh, al Inter este año jugaron cuatro veces, nunca le pudo marcar un gol. Yo fui el iluso que no revisé las estadísticas, por, por qué sé yo. Por cariño, Siempre me, ¿no me gustó a mí el Milan, entonces Ajá. la camiseta me llamó la atención, qué sé yo, los grandes jugadores que tuvo y que tenía, ¿no? Por eso, eh, claro, me pongo a mirar yo eh, la alineación del Milan y qué sé yo. Bueno, jugadores. ¿qué vamos a hacer? No hay, quien, no hay quien desequilibre, no hay a quien se le ocurra algo, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, no... Porque el no, fútbol, como no dice uno está, técnico, es un ambiente colectivo que tiene que, que comenzar, pero no, tiene que tener un par de figuritas, ¿no? Este no tiene, más figura tiene el Power Ranger, con eso te digo todo, ¿no? Pero bueno... Sí, eh, no sabemos cómo llegó hasta ahí. Bueno, le ganó al Napoli, que al final fue campeón del fútbol italiano. ¿Y cómo mejor... le ganó el Napoli? Ese no fue el mejor partido que tuvo el Porque, Milan. Porque claro, ¿no? hubiese sido una mejor semifinal Inter-Napoli. Napoli, claro, tenía más equipo en Napoli. Claro. Y venía además con la aurora de ser campeón después de tantos años. ¿no? Pero bueno, al final, la vida sigue igual. Hay que esperar otro año. Lautaro más grande ahora. Fíjese que me, me, me agrada Como está jugando el Lautaro Bien, Yo fueron uno de los que decía No, este es uno de esos típicos Pataduras, qué sé yo Ahora juega en otra posición ya más, Es más generoso Es más toca, de equipo, ¿no? Eh, sí, va a buscar la pelota Marca Y hizo el gol ayer, ¿no? Tras una muy buena jugada El Morocho es, es un animal ¿no? Los argentino se le está quedando un poco atrás, ¿no? Sí del, eh, lo, el, Por ejemplo, diferencia de él y Dybala Dybala, por, por ejemplo pintaba para crack. Mm. Y sin embargo, es suplente en la Roma. El otro día lo vi, Mourinho lo puso, que sé yo, 15, 20 minutos. No pasa nada, ¿no? Sí, parece, llegó un punto... Parece un jugador de Bolívar ese, ¿no? Mediático. Un pecho frío cualquiera. Mediático, ¿no? Dybala muy alto, que sí. parecía que iba a ser el sucesor de Messi. Daba la sensación. Pero pero después se cayó. Lo que pasa es que hay, hay jugadores que eh, por épocas han sido opacados y que han sido grandes futbolistas. Por ejemplo, mira, Boccini en el campeonato del mundo y estaba Maradona. Borgi, otro fenómeno, pero estaba Maradona. Claro. Eh, entonces eh, aparecieron muchos grandes jugadores, pero en el ciclo de Maradona, ahora con Messi pasa lo mismo. ¿Quién va a, a sacarlo a Messi? Nadie. Lo que pasa es que Lautaro tuvo algunas dificultades, llegó al Mundial lesionado, le quitaron, se lo quitó el puesto el, el, el delantero de River, ¿se acuerda? Eh, que hizo una muy fue, buena campaña y, y bueno, terminó siendo titular y está jugando en el Manchester City. No fue como doblemente llamaba? aplastado, yo creo, Dybala, sí. porque recuerda que a la salida de Ronaldo del... Se fue a, a la, la Juventus. Juventus, estaba en la Juventus, sí, y no le fue aplastó bien. aplastó a Dybala. Sí, sí, lo Pese llevó. a que no hizo un buen papel en, en, en la Juve cristiano, pero solo bueno, su imagen... No sé qué, qué significa para usted hacer un buen papel. O sea que sí. ha logrado algo pero... con el Inter, con el la Juve, no logró nada, no, no, no fueron ni campeones, ni llegaron a la Champions, que era el objetivo de la Juve, pagándole lo que le pagó a Ronaldo. No sé, sí, yo tengo mis dudas. Eh, yo, yo creo, creo que con, yo yo creo, con que, yo creo que Cristiano genera cosas por sí sola sí, sí, ¿ya? sin hecho. necesidad a veces de ser campeón no pero sí genera qué sé yo es una atracción en todos los campos deportivos genera qué sé yo la nube de periodistas es un equipo que pasa a hacer la agenda del día sí, de todos sí, sí. lo, lo, los periodistas entonces, pero si a veces eso no se acompaña con resultados eh, pero es lo mismo que entonces Messi es un muerto no sí, Messi se fue del sí. Barcelona y, y, y nunca más se supo de él ¿no? Claro, pero así es. Es lo mismo Mira que pasa con, Messi, con Guardiola. Saliendo la publicidad de la Champions y nada ver, más. Es lo mismo que, que lo que se habla de, de Guardiola hoy. Eh, Guardiola ¿qué? Guardiola fue campeón de Champions, pero con ¿Con quién? Con el muchacho Messi. Claro. Si fue Messi, él digamos que, que él se va a fútbol alemán y, y se queda Messi allí y nunca pudo ser campeón de Champions. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay tantas cosas, o sea, usted puede divagar. Está bonito sí, esto sí. que podamos conversar y al final usted tiene la verdad y yo también tengo la mía, entonces claro. eh, ese es el tema. Por ejemplo, Guardiola nunca fue campeón de Champions y sin embargo dicen que es el mejor técnico del mundo. ¿Eh? Ahí tiene usted un claro ejemplo. A Guardiola lo llevaron al fútbol alemán, modificó ciertas conductas de los alemanes, qué sé yo, eh, básicamente por las bandas le dio otro tipo de juego, qué sé yo, pero. ...se fue y, y el equipo alemán sigue jugando como juegan los alemanes... ...o sea, no adquirieron esa forma... Eh, en, ...en la Premier ya tiene un triplete... ...pero con semejante equipo... ...a ver, eh, hay que decir inútil... Como Beñazo San José, ¿no? Para, Para no, lograr. no. Que te dan todo y no sos ah. capaz de lograr absolutamente nada, ¿no? Pero en fin, bueno, estamos hablando de un montón de cosas y les tengo que <risa> presentar a ustedes este fulero que no tiene nada que ver con la antesala de las no. grandes estrellas que les mostré del fútbol. Llegó, se hizo cargo de Oriente, escúchenlo, me dan ganas de llorar. ¿eh? Este parecía el día de la madre antes, fíjate, es, es todo cariño, es todo amor este chico, escúchalo. Y son varias cosas, es decir, es decir cosas lindas, eh, sobre todo de sentimiento, sobre todo lo principal, cosa de sentimiento que me une a una, una gran relación y una amistad con, con Ronald, ¿sí? Eh, soy muy agradecido a cuando uno estuvo en selección y, y estuvo en Oriente, siempre brindó se brindó entero y un apoyo incondicional a nosotros a nivel del trabajo. Eh, hay un proyecto muy lindo, ¿sí? muy sano, y, y, me, y me gusta, me gusta ese proyecto, me gustó, eh, nos reunimos varias veces, eh, ya sea a distancia y después personalmente, y realmente me gustó lo que, lo que quieren hacer. Y, y eso hace que, que realmente uno tome decisiones más allá de cualquier resultado, el resultado muchas veces es al verso porque la pelota pega en el palo y, y sale. Eh, es decir, yo digo que nunca un entrenador es malo o bueno por un resultado, porque los resultados son lo que te sacan y te ponen no o te mantienen, pero a lo mejor el trabajo no es el trabajo idóneo, ¿sí? es si sacas un resultado. Y por eso muchas veces los resultados eh, son, no son, son engañosos a lo que todos se, se pueden llegar a, a desarrollar. Y el desarrollo de, de lo que me manifestaron me, me seduce en el sentido de evolución y hace que, que realmente la decisión ha sido que, que todos vengamos para tratar de, de colaborar en, esa, en ese proyecto o en esa eh, ilusión que se tiene para de cara al futuro, presente y futuro. ¿no? Pero hoy yo lo veo, lo veo muy bien, lo veo predispuesto, preparado, es decir, eh, tratando de, de evolucionar, de crecer, de desarrollarse. Eh, es tiempo todo. La, es decir, esto es no, sea, no es magia acá, no se puede hacer cosas de, de un día para otro. Pero de un día para otro se crece, ya sea el 0,01% se crece, ya sea en cualquier acción, no solamente una acción que sea eh, futbolística, vamos a decir, en el toque de balón, no, no, también en la acción del cuidado personal, de la alimentación, de, de la profesionalidad y así sucesivamente, es decir, crear un crear una dinámica de trabajo que, que ya la hemos, la hemos hecho, gracias a Dios, en, en diferentes equipos aquí eh, y que, que realmente ha dado resultado, más en el resultado deportivo, el resultado colectivo, ¿sí? porque lo colectivo te lleva a lo deportivo, no lo individual, lo individual gana partido. Colectivo no gana partido, ya gana otras cosas más. ¿Lo escuchás? Es más mentiroso que, ¿eh? que Bolivarista en quiebra. Resultados engañosos, estoy seducido, hay mucha ilusión, hay que creer en... Parece el que productor. te andaba en los días difíciles, ¿viste? Estaba muy sensible. Sí. A ver, uno no entiende, la o sea, verdad. Si realmente ¿eh? tiene la misma capacidad de hablar, sí. la misma labia... Para ser director técnico, yo creo que le va a ir bien a, a Oriente. Porque bla, bla, Está bla, y, la verdad. mandando los jugadores, bueno, juveniles, ¿Qué? digo yo, tipo de 20, esos son. No es un equipo de juveniles, sino es el equipo de los rezagados que tiene. Pues son futbolistas que no tienen la oportunidad. Hoy los están mandando a Trinidad para jugar con el Warden Bremer de Trinity. Eh, entonces, eh, por, el, por el campeonato, eh, ese es el seriado y van a jugar en este estadio a partir de las 3 de la tarde. Eh, pero no con cuasa, con el discurso que tiene, eh, son cosas. Eh, eh, él cuando se va, se va. ¿Por qué? Eh, porque quería traer tres refuerzos. Hoyos, Hoyos ya de oriente. de oriente. Y no le aceptaron los tres, porque eran tres viejos que eh, uno, qué sé yo, seis meses que no jugaba y el otro un año. Y, y yo tengo la firme, porque la directiva en ese tiempo fue lo que me dijo. Entonces, mm. eso. Es más, quería. Que si él hacía debutar chicos en primera división y si los mismos, qué sé yo, eran vendidos, transferidos, querían un 20% del pase o, o de los derechos económicos, ni siquiera que fueran transferidos, sino que el futbolista lo hacía debutar, él jugaba 3-4 partidos y ya era él el dueño del 20% de los derechos económicos del futbolista. Les pegaron una patada, anda la espalda, termina de llamarse así. Vete". No quería un porcentaje de la recaudación del estadio también. Lo que pasa es que, que la gente tiene la culpa. Porque si los escuchas a estos tipos, empiezan a... No te digo que hay algunos que juegan al fútbol, dice por pelota rechazada tanto, eh, por gestión ofensiva, sí. pases... Bam, son unos muertos. Si están aquí, ¿por qué, por qué no se van a otro lado? Imagínate si el arquero del Oriente tendría que cobrar por cada tapada. Estaría rico el pobre. ¿eh? Estaría millonario. Estaría rico. El pobre sería un piojo, piojo tuerto al lado del ¿Eh? arquero de Oriente. ¿eh? Sí, señor. Después... Eh... Pero bueno, esta es la, la mentira de siempre, ¿no? O sea, es el tema de, de, de, de empezar, darle la vuelta, que nosotros, el, el, el aspecto colectivo es fundamental, porque el aspecto individual, y, y, y nosotros vamos a intentar crear, qué sé yo, primero que, que reine la amistad, del grupo. Está seducido. Sí. Cuando se fue no estaba tan seducido, ¿no? No, a este le pones cinco mangos más y mejor si son billetes verdes. Y se seduce por cualquier otro equipo. Se va. Es peor que viene a las 4 de la mañana, se te acabó la guita y se va con otro. Ah, ¿Cuántas veces eh, Hoyos ha dirigido aquí? ¿Hace cuánto está dirigiendo en Bolívar? Estuvo aquí en Bolívar, estaba en Oriente, después se fue a la selección, a la selección la mandó a Mugal porque a la Universidad de Chile le ofreció unos mangos más. Entonces, qué, qué cariño me hablan de cosas. O sea, cerrar la boca. Hasta Lopa, habla de, de fútbol que es lo ve, que es un equipo que está en una situación comprometida en la tabla, que vamos a intentar, qué sé yo, eh, claro. generar una solidez defensiva eh, ya está, ya. y vamos a tratar de, a ver, inventarnos 16 jugadas ofensivas, ese con dos bastas y punto claro, y eso si por es ahí, mejor que decir si os quiero, vamos, adoro bueno, ¿no? y a comenzar a, digamos, a hacerse el canchero pero, que no sería el canchero antes de comenzar a cocinar Sí, pero bueno eh, escuchalo a Cornejo, hubo una conferencia de prensa ayer Escuchalo lo que, lo que me dijo eh, A la doctora Gabriela Rocavado Que nos va a brindar el servicio de ambulancia Realmente muy importante Y el servicio médico en general en todos nuestros partidos Del primer plantel Ustedes saben que eh, el reglamento general del campeonato Te obliga a que tengas eh, Empezando de un desfibrilador Tienes que tener ambulancias eh, No cualquier ambulancia tiene que ser De segundo nivel mínimamente eh, tienes que contratar al SAR, la Cruz Roja, etcétera Y eso significa erogaciones. Erogaciones que tenemos que cumplir en cada partido. El costo, le comentaba hace rato a alguien, de cada partido eh, de local asciende más o menos a 35 mil a 40 mil liens. Costo fijo. O sea, lo que tienes que pagar, recaudes o no. El Tigre se está quejando en su último partido de que no le ha alcanzado ni para cubrir los costos. Imagínense con con mil, con dos mil hinchas, no alcanza a cubrir el punto fijo. Para cubrir el punto fijo, por lo menos necesitas tres mil a tres mil personas, pagantes, para llegar al punto de equilibrio. Eh, a ver, un poco de reflexión, para los que le quieren buscar siempre el, el pelo a la sopa, y ojalá el papá pastel no caiga en esa, en esa trampa, ¿no? Y ojalá el papá pastel no caiga en esa... En esa trampa, ¿no? Claro, porque, a ver, ¿qué tienes que hacer? Incentivar a que mejoremos. Los clubes tienen que mejorar. ¿Cuál es, ¿Cuál es la esencia del fútbol boliviano? Me van a decir los jugadores. Sí, pero los jugadores sin clubes no existen. Y parecería que nos empeñamos en hacer campañas para meterles eh, eh, tranca a los clubes. O sea, lo que tenemos que hacer es que los clubes eh, intenten por lo menos hacer un buen, eh, un buen campeonato para poder subsistir. O sea, desde que empieza el campeonato la mayoría de los clubes están con el miedo de que no tenemos que estar abajo, no tenemos que estar abajo porque descendemos. Y después de dónde sacas plata para planillas, etcétera, etcétera. Yo creo que en promedio, sacando la banda superior de los clubes más pudientes, se necesita mínimamente un millón y medio de dólares al año. Con, con esas recaudaciones, con esos costos operativos. ...y con, esa, con ese ingreso de derechos de televisión... ...que no alcanza ni a 500.000, ...creen que es viable... ...si Pastén o alguno de esos me demuestra cómo se puede hacer... ...yo le dejo el club... ...claro, porque es fácil decir... ...pero es su culpa... ...tienen que manejar como empresa... ...venga, manéjala como empresa... ...le dejo el club... ...demuéstreme que lo puede hacer... ...y le dejo el club... ...cualquier eh, persona que tenga un conocimiento mínimo... ...de control interno empresarial sabe... ...que una institución... Si va a pagar un boliviano, lo tiene que hacer con cheque. No puedes pagar con nada que no sea con cheque. Y todos los desembolsos que se le hace al club, entran a las cuentas institucionales. Bill Sermán está en complicaciones por eso. Le han congelado sus cuentas, y la plata solo puede ir a las cuentas institucionales. Y está jodido. Entonces, no hay nada oscuro. Yo no sé por qué quieren buscar algo oscuro. La plata entra a las cuentas institucionales, son dos a tres firmas para firmar un cheque, control cruzado, nadie puede firmar lo que quiere y todo lo que entra tiene que salir con cheque. Así de sencillo, porque no estamos quebrados, tenemos deudas a corto plazo que las manejamos siempre bien, estamos arriba en la tabla y estoy seguro, como les dije a fin de año, vamos a tener una copa internacional, pero no queremos tener del cuarto abajo, queremos tener del cuarto hacia arriba. Y vamos a pelear por el campeonato. Ahí está. ¿Qué ha dicho? Y ahora ya tengo club. Me está tiene? diciendo que me lo deja el club. Yo le acepto de buen grado, pero por ahora no tengo tiempo. Quizás más adelante sí. Pero le voy a mostrar al señor, que dice que es un genio para los números, que está equivocado en lo que dice. Él habla de 500.000 de derechos de televisión. No es así. Son mil dólares que se generan por derechos de televisación por año. ¿De acuerdo? Uno. Segundo, él. Siendo, eh, mira, fíjate, siendo más o menos no optimista, mm. el recaudo recauda 150 mil dólares en dos partidos clásicos al año eh, contra Wisterman. Mm -hmm. ¿Ya? Después, Bolívar que le da plata, eh, hay equipos que van y juegan y, y te llevan mucha hinchada, te dan que comer. Va Bolívar, va Strongues, ya, va, qué sé yo. Eh, el, cualquier equipo de Santa Cruz y, o uno de los que ande mejor aquí como nacional, tenés cuatro equipos te estoy hablando de eh, qué sé yo cinco, ponele, cinco equipos 150 mil dólares, o por último en todo el año recaudar 150 mil dólares que es una miseria recaudar 150 mil dólares, que Digamos. te queden de, de entrada, ya, ahí tenés 150 mil, después Vende la publicidad, ¿viste? Tiene más publicidad, ya te digo, que, que carro, que yo, que vende Panchito, es la camiseta. Carro de Fórmula 1. Ya, no, no, eso no, eso cobran caro. <risas> 150.000 de publicidad. Y él tiene escuelas de fútbol que las maneja y además tiene ventas de ropa y otras cosas. Yo me imagino que son más o menos unos 20 mil dólares mensuales, porque tiene una cantidad impresionante de chicos que pagan 20 dólares por nunca. ¿Mm? Ahí te pongo 300.000 mil dólares al año. ¿Cuánto me da eso? 1.400.000 dólares. Mm -hmm. Él clasifica la Copa Sudamericana, tenés 250.000 más 100. ¿Cuánto suma? 1.800.000 dólares. Entonces pues no hay que ser un genio de las finanzas. Hay que tener un colchón, hay que tener una plata para aguantar, para pagar. ¿Por qué? Para llegar a una Copa Sudamericana. Es más, si pasás la Sudamericana, tenés un millón. Más. Es decir, ya estás ganando 1.300.000 dólares. Sí. ¿Y ese colchón le ayuda incluso para la siguiente gestión? Por eso, para la próxima temporada claro. Ahora, si entra a la Copa Libertadores de América Aún jugando un partido tiene un millón de dólares Pero bueno, tiene que arriesgar Él se queja que nosotros lo criticamos Ahora, de qué, ¿por dónde parte la, la, la crítica con el presidente de Aurora? Parte primero, que él está en dualidad de funciones Según el estatuto él no puede ser miembro de la Federación Boliviana de Fútbol y al mismo tiempo presidente del Club Aurora. O uno o lo otro, no puede ser. Y se lo pasa por las orejas el estatuto. Mm. Es, un, es un abusivo, uno. Segundo, el presidente de, uh, del Club Aurora eh, dice que tendría el aval de impuestos para la... ...puesta a la venta de las entradas que dicen 30 bolivianos y más allá dice 20 aporte voluntario, es decir 50. Yo pago 50 pesos y a mí me dan una factura por 30. ¿Usted cree que, que impuestos va a estar de acuerdo si esto no es gasolina? La no. gasolina es así, eh, tú pagas una cantidad y tienes un derecho a impuesto por otra cantidad menor. Pero esto es otra Eso cosa. Es por la subvención del Estado. ¿no? Claro, pero esto es otra cosa. Aquí impuestos no tenemos que subvencionar. Es más, lo ha dicho el presidente, este es un aporte voluntario. O sea, si yo quiero, pago mm. los 20 pesos. Ahí estamos mostrando la, la, la, la, las entradas. Si yo quiero, pago. Cuevo hermano! Te lo ponen el mapa encima y te dicen, vos me pagás los 20 si querés entrar. Y si no, te tenés que ir para tu casa. O sea, no aceptan que yo pague los 30, por decirlo. Tengo que pagar los 50. O sea, no es aporte voluntario. Cuando Entonces, la entrada dice 30. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se jacta de decir que es un aporte voluntario. Aporte voluntario es cuando yo doy, porque me da la gana. Claro. Eso Pero no es cuando me obligan. Eso no es aporte voluntario. Entonces, esto, todas estas cosas se han ido dando. Y ayer, que era una conferencia de prensa para presentar esponsoreo, bueno, tuvo la gentileza de acordarse de nosotros, ¿no? Sí. Eh, en vez dice que de incentivar usted a que los clubes mejoren, los Estados Unidos. O sea, usted tiene que callarse en esas cosas. O sea, me tengo que hacer el OPA. Mirá, lo contrató Opa. a Reynoso. ¿Qué puedo decir claro. de Reynoso? Ocho veces debajo el, del arco y la tira para afuera. Eh, hace un gol. No, pero no diga eso. Entonces, eh. el otro, el chocolate blanco, ya te digo. No, entonces. Ramayo es lo, lo más rescatable que tiene ese a equipo a ver, arriba. sacarle sacarle fotito a esos, a esos, a esos datitos? Porque con eso hay que ir a reclamar, me lo demuestra y yo le dejo el club, dice. Sí. Ahí está, ya tengo la, la prueba. Hay 50, 150, 150, 150, presidente 300 Aurora? las escuelas. Y, y si vamos a la Sudamericana, vamos, viste, ya me estoy haciendo cargo el club. Do, el 250 papá, papá. más 100, son 1.600, 1.700.000 dólares. Papá, me lo guardo. Si el presidente el papá, papá. Aurora eso, quiere, por si acaso eso es lo muy tengo muy simple, yo. es un ejercicio mental que cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que, ahora, si él no está a gusto y lo está ofreciendo, como me lo ofreció el club a mí, ¿por qué no hace elecciones? Ahora, eh, veía en opinión la portada, dice, eh, aquí está, Cornejo, cree que Aurora es un Ferrari. Sí, eso dijo. No, Ferrari, no estoy no. dispuesto a que me choquen. El Ferrari dijo. Y anuncian refuerzos para la segunda temporada del año. O sea, es más, dijo que es un Ferrari y si la, las cosas no están y que va a modificar y que Ferrari, va a empezar a votar gente. ¿Qué va a ser el Tigre? Sí. Si yo es un Cessna, entonces. Sí. ¿Y Bolívar qué será? ¿Un Boeing? Claro. Un Boeing. ¿No? Pero claro. mira vos, es eh, eh, un Ferrari. La gente de Ferrari ya le, le hizo un, una, intima, una, intima, una acción de intimidación. Claro. No puedes pues, poner la marca a cualquier cosa. sabes cuánto vale un Ferrari, papá? El Testarrosa. Allá en la casa de Enzo cuesta siquiera 380 mil dólares. Claro. Sí, y no, no hay aquí que pagas 200 y aporte voluntario de 180. No, no, no. Ahí paga <risa> ojo, y sin impuestos. Ese, ese vehículo aquí en Bolivia estará costando medio palo. Bueno, creo ¿Eh? que a Aurora no le alcanzaría. Pero... Es eso, uno de los más caros. Porque un Maserati eh, aquí vale 280 mil dólares. Acá, puesto acá ya. Puesto acá. Claro. el que tiene el presidente de la federación. El único macerati que hay aquí. ve o sea, Y este ya se quiere Ferrari, este ¿no? Este es Ferrari. Te podés dar cuenta. Entonces, eh, está desubicado. Veo que me choca en el macerati. Dice, mira vos, eh, Dice que tiene un Ferrari. ¿Y en qué puesto está el Ferrari? Está... Pudo haber quedado tercero, fíjate, porque Bolívar está tan mal, sí. Strong no suma sí. y los otros tampoco. Entonces, eh, a veces haciendo poco, vos viviendo de la desgracia ajena te vas colocando, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con la. La, la semifinal. No, no, no, vamos ahora con los italianos. Por eso, la semifinal. Eh, en de el de la Giuseppe Meazza. Allí está. El momento en que ingresan, un marco impresionante, ¿no? Estadios fabulosos. ¿Eh? Este es el que me decía que usted conoce. Sí, señor. Conozco los dos. Me quedé sin comer el plato turista por ir al estadio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> usted sabe que en Italia es común ir a comer un plato turista. Vale. Por aquí, en algunos países en Sudamérica también existe el plato turista. Es el más barato Yo supone que es el más voluminoso. Claro. Vale. ¿Eh? En Cochabamba el, el, el pique sería un plato turístico No, no, que va a ser turístico ¿Ese? es un plato de 80 pesos No es turístico Turístico Ese es más barato más económico. Claro ah, Así como un fiambre en el alto, digamos ¿Ya? Más o menos Ya o, o, un, un almuercito aquí a la vuelta Sin sopa, viste, por 10 lucas ah, te lo dan Una visita ¿no? de fideo de paz. Eh, una cosa así, 7 pesos, viste Y ah, nos vamos contentos ¿eh? Pero tiramos algo caliente al esófago incluido los intestinos y vamos bárbaros, viste Más o menos uh -huh. así eh, fue un partido aburrido, sí. tonto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay tantas anécdotas cuando uno anda en la calle, ¿no? A ver si la cuento. Estábamos, en, estaba yo en Milán. Esa es una de las pocas veces que llegó. ¿eh? Pero, no, sí. pero no pudo concretar. Es muy difícil abrirse por la izquierda, rematar de zurda y cruzado. Sí. Eh, cuando generalmente vos te abrís, le tenés que pegar con la pierna. No la de afuera sino la de adentro la gente dirá pero este está loco no ahí está le pega con la azula si lo hubiera pegado con derecha quizás la cosa hubiera tenido ¿no? más posibilidades te das cuenta no claro como o el lautaro, la sura, no como claro. lautaro que le pone al, al mismo palo no, no le la puso, trata de cruzar ese es un ese es un gol que se lo come el arquero sí no no, no se lo come el arquero entre palo y pierna el arquero entre palo y culpáame, ¿no? pero es que si la cruzaba por el ángulo era sí. más difícil se podía haber ido para se afuera. podía haber ido como esta otra, como ¿no? esta se va entonces, él le pega bien, porque le pega abajo, mordido. Eh. Tres tapadas o cuatro de los arqueros de ambos lados, no, no, tremendas. No. Los arqueros son grandotes. ¿no? Esa es la del helicóptero que le dicen, ¿no? Porque vos empezás a mover las manos en forma de aspa, y es poco probable que te hagan, porque el delantero dice, ¿dónde está? Ahí está Lukaku. ¿Cómo lo quiere la gente? Almuerzo? Ahí está la jugada. Eh. Devolución, de lo deja solo, eh, y define muy bien abajo. Un zurdazo. Es recto el zurdazo. Claro, es que todos, iba, todos pensaban que iba a cruzar. A nadie se le no, imagina Pensaba que... la devolución para Lukaku. Lukaku tiene el gesto, le entrega la bola. Y ahí está. Para mí, Para este muchacho que no pudo estar en la Copa del Mundo. Álvarez fue el que le quitó el puesto. Sí. ¿Te acordás en Argentina? Álvarez entró, livianito, empezó a hacer goles. O sea, fue campeón del mundo, pero no ha sido la figura, ni ha sido un actor. Llegó, llegó con algunos problemas. Venía medio lesionado, le terminaron de quitar el puesto, no fue el mundial que él quiso. Yo creo que esta es la gran revancha que tiene Lautaro. Sí, definitivamente. Y como dice. Y a mí no me gustaba Portosco. ¿eh? Sí, tenía una actitud muy, muy gaucha. Sí esta es esta Sí, no quería dar el balón, muy, ¿Eh? no. pero ahora sí, muy bien. no Mira, devolución, de lo busca Lukaku de nuevo y luego ¿eh? hace la de Gasparín como si no existiera, ¿eh? fantasmea por la izquierda, recibe una pelota y recibe muy bien, define muy bien. Lukaku es autor de la mitad de ese gol. Ah, lo que pasa es que Lukaku, con la experiencia que tiene, ya es un jugador que le queda poco, poco trecho, ¿ya? entonces... Tiene la frialdad, porque hay que tener la frialdad para definir. Ah, para quedarte parado con sí. la bola y aguantar parado, esos observar, segundos. Aguantar. Tres tipos que estaban presionando. Sí. ¿ya? Entonces, que cualquier momento uno te metía la pierna y te podía sacar a la pelota. Entonces, la aguanta. Porque además es corpulento. Es sí. un tipo que pesa 90 kilos. ¿ya? Aguanta la pelota y saca el pase fantástico para que Lautaro marque. Golazo de Lautaro. El capitán de la Internacional Ahí está Zanetti Que es uno de los Es el director deportivo De este equipo ¿Se acuerda? Es Zanetti, ¿no? Claro. El lateral izquierdo De la selección argentina Como lo no ves Iba a ser otro golazo Otro golazo altura. Le pegó muy, Le pegó Debió pegarle Un poquito más abajo Bueno Yo de aquí la, la veo bárbara, ¿no? Yo de aquí soluciono Todos los problemas Claro ¿No? Estar ahí es otra cosa Otra ¿no? cosa A mí me cae una pelota de esa O lo mato al arquero Le saco la cabeza lo tiro a la tribuna ¿No? ¿Por qué? Porque el tipo le pega ¿No? Y el arquero responde muy bien. Es que yo no entiendo, o sea, por ejemplo aquí en Bolívar, tú tienes un arquero como Lampe, que mide un metro noventa y dos. El largo de brazos son por lo menos 70 centímetros más. Tú tienes un metro 90 más 70. tenés dos metros y medio mínimo. Entonces, ¿tú crees que cualquier bellaco, por grande que sea, me va a ganar a mí... En un cabezazo, en un tiro libre de esquina, si vamos los dos a buscar la pelota, es muy difícil. No debería, nunca. No debería nunca, ¿por qué? Porque yo, el, si me elevo 10 centímetros, que no es gran cosa, ya tengo 2 metros 75, 2 metros 80. Y con un buen salto de unos 50 centímetros, por lo menos de Ni metros. Pelé, cuando estaba vivo saltaba, así de... Eh. Es más, ni Cristiano Ronaldo... ¿Eh? Salta más o menos para llegar a esa altura A los 2 ,70 metros 70 para conectar de cabeza Menos los vagos que juegan aquí no, claro. Entonces, que, Capaz, te haga, tú, que te hagan un gol de hacer, cabeza salte, sí. no Que te haga un gol de cabeza a Bolívar en un córner Claro ¿Eh? Ahorita vamos a ver el salto de... Ahí está Pelé Ahí está todo El está Ronaldo penal. Ahí ¿Eh? la medición del salto Creo que es el que... Más alto al llegar a cabecear, ¿no? Dos metros, ¿cuánto será? Dos metros sesenta. Dos 70. metros y ah. algo al llegar. ¿Cuánto es? Más de dos metros. Enseguida no, De no, sí, pero... dos metros, ahí está. Dos metros ochenta. ¿eh? Sí, Mirá, sí, entonces, eh. ¿quién es el único que le...? Que le podría que... ganar a Lampe? Es cristiano. ¿Ya? Dos metros 56 está mostrando allí. ¿Eh? ¿Ahí cuánto saltó? Ahí, poquito. ¿Eh? Cristiano, que es un fenómeno, ¿no? está jugando en la Juventus. ¡Sí! ¿Eh? Anda, anda que... allá, Bobo. Anda, anda, Bobo. Sí. Joder, para la nieve. Sí, Messi. Sí, sí, sí, sí. Bobo. ¿Qué, ¿Qué mirá, bueno, Bobo? Pero, pero ¿Qué mirá, vos bobo? me tenés mal. Mirá, bobo? A ver, Carlitos, ¿cuánto saltó al final? Nada más quiero saber. Me mandaste 56.536 imágenes y no pude describir. La primera era. veces Y la frisan, porfa, del video. Ese es el salto. que Ese es... Ahí está. ¿Cuánto saltó cuando va, jugaba en la, ahí la Juventus? van a prisar. Por favor. Creo que son dos metros y medio. Mira, ahí está, sí, está, sí. está, está, está. ¿Cuánto saltó? El defensor saltando le llega a la cintura. Sí, imagínate. Bueno, no está. Es una ahí ahí este se, se eleva. Es muy... Mira, mira cómo se eleva. Sí. ¿Cuánto midió eso? eso tiene que ser dos metros setenta siquiera por lo menos porque el defensor es un poco agachado porque es grande ese defensor ¿De dónde, por lo menos Dios, 180. Parece, eh, es como que te cae un avión por la espalda no sí. lamentablemente no lo tengo el dato no pero es impresionante entonces yo te digo estamos hablando de 2,80. metros ochenta claro o sea no un arquero alto como Lampen no le deberían hacer goles es lo si mismo. el tema es cuando el arquero duda Trata de salir a saltar y, la, y se frena, Listo. Perdió como en la guerra. Entonces, ese tipo de cosas es que eh, los técnicos tienen que, que trabajar con los arqueros, especialmente los grandes. Porque vos que sos grandote, pensás que, ¿qué va a saltar? El eh, saltando con la mano así, la agarro con una, yo, dice. Pero no es así. No es, pues. Uh -huh. Si ¿Sí hemos visto, ocho. ayer me estaba mostrando usted. No, esa pareja de centrales, lo de... Chumacero lo de... ganándole a los dos centrales. A ver... Chumacero, 1,55 cinco. No le puede ganar a los dos centrales. Saltando y le a unos 85 kg. Kilos, 90 kilos y debe medir por lo menos y dos, 84. Sí. O sea, y el chumita sí. saltando le ganamos a unos 70. No, no, no. Ese es Chumacero. Es como llevar un crío al supermercado. Te vuelve loco. ¿Eh? <risa> ¿verdad? Muy sí. desordenado, pero bueno, a muchos le por todos lado ¿no? Y ha claro. vuelto a su estilo ese, el que tenía. Pero eso lo ha llevado a salir del Tigre e irse afuera. Ese es su... Y a, lleva, y a la selección también. Esa es su energía entra y parece que tuviese un cuetillo y comienza a correr por toda no, no, la cancha. Yo creo que... Guanaco. a, a Chomacero porque eh, lo llevan afuera. ¿Se recuerda usted cuando, cuando strong jugaba sin delantero? Pues strong no jugaba con El único punta que tenía era Pablo Escobar. Entonces, ¿cómo jugaba? este otro? Era ultra defensivo, un equipo ratonero, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, aguantaba Pablo y picaba Chomacero y llegaba libre, el pelotazo, a las espaldas. Y empezó a hacer goles en Copa Libertadores. ¿Te acordás que llevabas ahí? Era goleador de la Copa Libertadores de América. Por eso Independiente lo quiso. Pero no es porque andaba, qué sé yo... Eh, ...golpeando tobillos ajenos y dejándolos en la miseria, ¿no? No, porque hacía goles. Sí. Ya. Pero fue fugaz esto. Claro, Entonces, es que no eh, tenía en México un, un escobar que le dé las bolas como se las daba aquí. Ya. Terminó jugando ¿a dónde? Eh, de lo que sabe, correteando cristianos ¿no? y golpeando tobillos... Y ahí estuvo, estuvieron en Español, después le modificaron un poco lo demás. Pero Chumacero, la mejor época que tuvo fue con Pablo Escobar. Sí. Pero cuando lo disfrazaron de centro delantero. Que aguantaba, venía el se llegaba solo y definía. Más o menos lo que hace el chico este de Oldway. no sé si se dio cuenta. Sí, Los el nuevo, parecitos. ¿no? Es del 17, 27. Se este sí. tiene 19 años. Ese es más o menos así. ya. Pero este se prodiga, corre por toda la cancha. Chumacero se la creyó. Chumacero había ido al Brasil y lo volvieron rapidito claro ya. No, no, Y después no, se fue al pueblo que hicieron un negocio, que a mí yo fui uno de los que dije, ¿por qué este tipo ni siquiera ha pagado derechos de formación? Porque no pagó. Y si pagó, ¿quién se la llevó? Mm. Esperó que el contrato venciera, porque había una oferta de un equipo brasileño para comprarlo. Eran 800 mil dólares. Al Tigre le iban a caer esos 800 mil. Y él iba a cobrar su plata. Pero no. Prefirió esperar seis meses. Eh, estos son de los mal agradecidos que, que, que estuvieron en inferiores y mm -hmm. se terminó yendo y no le dejó un peso al club. Usted sabe que había hablado con la señora Marín, Inés, se llama, la, la, la viuda de, de Salinas. De Salinas. Estaba arreglado. Volvía a Estronomía por 25.000. Quería 30. Hicieron una tapa feroz. Después no lo contrató nadie. Y terminó yendo a Wisterman por 7. Es lo que dicen. La planilla que mostramos nosotros. siete Ahí decían que era cinco ¿viste? Que te lo andan buscando varias mujeres para que pague pensión. Mm. Entonces, mientras menos eh, pague... Claro, mientras pues, menos gané. sepa que ganan, menos le van a cobrar. Claro. Esa es la clave. ¿Usted paga pensiones? Claro. Punto ¿Qué de. porcentaje del sueldo el que se paga? Disculpe, esa cosa, no sé yo. Nunca no, pagué. No, es que no, no hay un porcentaje fijo, creo. Varía de acuerdo a la situación. Ah, hay no. un... Un referente, pero no recuerdo exactamente el porcentaje. Ah, no, pero porcentaje no es fijo así, no es fijo. No es algo que establezca, diga el tal ciento del sueldo. como el precio del estaño? El... ¿Sube y baja entonces? Puede subir y bajar, de acuerdo a la situación y demás. La cantidad de hijos y otras responsabilidades que se ¿Sí, tengan. ¿Cuántos tiene usted entonces? Ah, yo unita nomás. Ah, ya. Una. Pero hay que mandarla Luz. adelantado. Adelantado. Ay, Porque hasta se puede? el cable claro. te lo cobran adelantado. Claro, Porque va a mandar mes cumplido. ¿Y qué hace hasta que se cumple el mes que come, no? <risa> ¿O no? ¿Se sí, da sí. cuenta? Está bien. O sea, la pensión sí. de mayo que mandarle al primero. Claro. No, no mandarle al 30. Hay no. que hacer un esfuerzo entonces. Hay que ver fin de año de chung, adelantar uno para allá tranquilizar. No ¿Qué, ¿Qué hizo el chico durante el mes que usted nos mandó? ¿Qué comió? Claro. Es triste fiar ahí de la tienda, ¿no? Bueno, el bolígrafo me lo estaba llevando. Muy bien. ¿Quién gana hoy? El Real. Pese a que el... Sé que el City tiene un equipazo, pero... La historia que tiene el Real va a pesar. Par... ¿Ah? Partidazo a las 3 de la tarde, ¿no? El Madrid. Versus... Sí, Yo hoy día me clavaron noticiero, así es que me tengo que quedar hasta las 3 de la tarde, estoy... Pero está contento usted, cómo no? Pero mientras más trabajo más feliz es. No, claro, más exposición feliz, de ya. pantalla. Yo conozco tipos por allí que trabajaban en la televisión, los echaron y ahora trabajan gratis. <risa> más bien, siéntase feliz. No, no estoy feliz, pero quería ver el partido desde el inicio. Pero a, a partir de que las que tres. pero no se va a perder nada. Voy a verlo comenzado, por lo menos y veinte. Ah, usted se va para la casa a verlo. Claro, tranquilo ah, no. Bueno. Don Juan, que le vaya bien. Igual usted. ¿Usted se queda con el City? ¿Mañana quiere dos leuchitas? Yo quiero que gane... Mira, ahí está, mira vos. <risa> Yo no, no, no, no, no. Qué está papá dijo papá. Papá. <risa> papá. Ahí pastel. está el Ferrari. Ponete un Ferrari, no me pongas el micro ese de la Comisión Colectiva. Es mamá. que creo que él confunde, por ahí tiene un sí. chinito de esos que le dice Ferrari. Sí. Yo creo que está no, confundido. No, no, no, lo que me decía la gente anoche que me escribía. Ah. Es Ferrari Gesi. Ah. Es que Habla está de, fideu, de la galleta. O galleta, claro, pideo claro. o galleta. Qué bueno, linda foto, papá. Ahí ¿no? está. La va a guardar de recuerdo. ¿Ah? El papá pastino. El papá pastino. Y hermano. Que le vaya bien. Ya te cuento la historia del plato, del plato turista cualquier rato. Muy bien. Me va a contar eso.